Estás en la tarde de la radio, estás en Radio Mix. Me quedo con vos y para vos hasta las 3 de la tarde. Estamos en el último tramo de la radio, pero no estoy solita, estoy con invitados. Y un invitado de lujo, muy solidario, es voluntario. Y cuando hablamos de voluntarios, cuando hablamos de ellos, nos llena de orgullo el corazón. Porque son nuestros bomberos voluntarios... ...del partido de Pinamara... ...y estoy hablando con el jefe... ...con Leo Grosso... ...hola Leo, ¿cómo estás? Hola Cari, buenas tardes... ...gracias por llamarme... ...no, por favor, gracias por atenderme... ...no, por favor... ...bueno Leo, tengo un montón de preguntas... ...y una más curiosa que la otra... Resulta que yo bueno. veo... ...las salidas de ustedes, ¿no? ...que siempre nos pasan toda la información... ...impecable... Eh, y la salida es cada vez más por vehículos que se incendian. ¿A qué se debe esto? Y mira, si, siempre el incremento de temperatura, o sea, las altas temperaturas que nosotros estamos teniendo, siempre es una amenaza para todo lo que es eh, riesgo de incendio, o sea, en lo que es forestal, lo que es un incendio de estructura o un incendio vehicular. Ajá. Siendo, siendo que todas la, las altas temperaturas siempre se manifiestan sobre los materiales y siempre lo, lo que es sólido sufre y lo que es más blando sufre más. O sea, ¿a qué me refiero? El, la, las mangueras, cables, eh, los vehículos trabajan con mucha temperatura, eh, el, el, el combustible también eh, levanta más presión, o sea, se hace un cúmulo de cosas que, que al, al, al aproximarse... A lo que es el triángulo del fuego, que hablando así técnicamente y te lo explico, sí. es que esté el porcentaje justo de combustible, temperatura y oxígeno, eh, se, desate, se hace una autoignición este, de, de cualquier tipo de incendio. Eso es, es, es puntualmente la base de todos estos incendios que nosotros sufrimos. Bien. Más allá que eso se le suma, eh, por ahí la mano del hombre, ¿viste cómo claro. es? Este. Tengo uh -huh. una pérdida. Tengo una pérdida, bueno, después lo rey lo tengo que seguir laburando, ahora no lo rey lo dejo. Esa pérdida un se, se, se incrementa, se hace un poquito más grande, y así sucesivamente, y, ¿viste? Claro, tal Terminamos cual. Terminamos en algo peligroso. Yo lo que estaba también notando eran muchos autos modernos, quizás porque son más eléctricos, no sé si esto es un, una barbaridad lo que te estoy diciendo, o tiene algo que ver, porque... En realidad, lo que noto es como autos modernos que se incendian. No, no, eh, Cari, en, en, en los autos, los vehículos eléctricos, nosotros todavía estamos recibiendo muy poco. Eh, uh -huh. en, en Argentina hay, po, hay pocos vehículos eléctricos. Y es siempre más peligroso el tema de lo que es la combustión, o sea, lo que es la explosión Bien. que tiene eh, esa mezcla que te explicaba entre combustible, temperatura y oxígeno es mucho más riesgoso que un vehículo eléctrico, ya viene más preparado para que no pasen, eh, o sea, iba a faltar siempre algo que es el combustible, ¿no? En un claro. vehículo eléctrico. Bueno, otra de las salidas que tenemos muy a menudo son los incendios forestales, eh, creo que esto también es un poquito de lo que vos hablabas, de las altas temperaturas, la falta de agua, eh, en estadísticas en esta temporada 2023, ¿cómo venimos acá en la ciudad de Pinamarca? Mira, lo que es estadística, nosotros hasta el día 28 tuvimos las guardias permanentes estables de 10 horas en el cuartel central y en el destacamento número 2 del norte. El promedio de salidas que tuvimos a cerrar ahora febrero eh, fue alrededor del de, promedio de 4 salidas y un poquitito más, daba el porcentaje por día. Uh -huh. De esas se había que... ...había que descartar lo que era incendio forestal... ...incendio de estructura, accidentología... ...pero era ese promedio que se daba a diario... ...en lo que es incendios forestales... Eh, ...nada, al, al nosotros recibir tantos vecinos... ...y, y, y propietarios no residentes... Eh, ...obviamente es todo sí. mucho más riesgoso... ...estos sí. vehículos, los vehículos off-road... Que, ...que obviamente andan, a, andan por zonas que, ...que no son comunes en invierno... La temperatura alta y por ahí la mano de, del hombre de vuelta, un poquito de descuido, este, se desatan los incendios. Todavía, mira, Toco Madera, no hemos tenido nada grande, o sea, nada de, de, de, de grandes magnitudes, solamente estuvimos colaborando con Villa el que tuvo el incendio grande ahí detrás de, sí, de, de Pueblo Límite, con Madriaga ahí al lado de Coto, de Coto. Uh -huh. y después estuvimos colaborando con Mariajón, el kilómetro 380, 378 de la ruta 11 pero propiamente nuestro, dicho nuestro incendio, no, uh -huh. no hemos tenido por suerte. Bueno, y sigo preguntando, porque me gusta, soy curiosa, ¿cómo vamos con el equipamiento? Bueno, esa este, este es un, un, una pregunta que a nosotros nos gusta contestar mucho, dado que nosotros estamos muy orgullosos de nuestro cuartel y de nuestro equipamiento, de nuestra gente, ahora estamos esperando... Eh, que ya estarían llegando a Buenos Aires, los dos vehículos que cuando recorrimos a Europa con el segundo jefe, eh, tu tuvimos la, la suerte de comprar dos vehículos nuevos, así que estamos ansiosos esperando esas dos unidades con, con equipamiento portátil, como quien dice. Mira. Así que nada, estamos, estamos con, con esa ansiedad. Bueno, no, seguramente nos van a informar ahí cuando, cuando se... Sí, claro, sí, vamos a invitarlos a todos que que con la misma alegría que lo, lo tomamos nosotros, seguramente lo toman los vecinos de Pinamar, cada vez que se enteran de alguna buena noticia, para siempre para nosotros, ¿no? Seguro. Leo, y de personal, de compañeros, ¿cómo, cómo estamos? O sea, ¿hay jóvenes que se van, van ingresando a los bomberos? Sí, eh, ahora, o sea, si no hace mucho estuviste vos, y ya notás que hay un cambio generacional en los últimos años, sí. Tenemos un promedio de edad de, de 30 años, más o menos, el bombero. Y como todos los años, ahora en abril, volvemos a abrir el curso de ingreso. Para... Obviamente ahora estamos, nos estamos, eh, así como el pulpo, abriendo patas. Tenemos el destacamento 1 en Valeria del Mar, funcionando desde el año pasado. O sea, en lo que es operativo, está a fondo. El destacamento número 2, que está ahí en la zona de Olimpo y Show. Y el cuartel central, obviamente necesitamos personal y como todos los años se va a abrir ahora, el 2 de abril arranca la capacitación interna para los futuros bomberos eh, ya está saliendo en nuestras redes no sé si lo has visto, Cari que sí. ya estamos publicitando eh, para que se acerquen a notar y nos conozcan y vean y los equipos, sí. los camiones porque cuando vos entras decís que te gusta, pero una vez que lo vivís, ya medio como que te enamoras del, del, del sistema y no te querés ir más, sí. que es lo que nos pasa mucho. Bueno, para mí es vocación, ¿no? Eh, ser bombero te tiene que, que nacer, es una vocación de servicio, eh, no es para todo el mundo también, ¿no? Sí, la verdad que, o sea, uno habla de bomberos voluntarios y la, la, la realidad es que vos voluntario es el, el, la planilla de inscripción, no te quiere decir de forma voluntaria que pedís la baja uh -huh. después de, de voluntario no tiene nada porque nosotros cumplimos un régimen disciplinario nos estamos federados o sea todos los cuarteles bomberos están dentro de una federación y defensa civil que nuclea todas estas instituciones nos, tenemos un reglamento que hay que cumplirlo Habría, hablando cosas puntuales tenemos que cumplir eh, un puntaje mensual el puntaje anual puntajes semestrales que se suman con las asistencias de las guardia, trabajando dentro del cuartel, las asistencias cuando toca la sirena. Este, pero todo eso se cumple, dado que a vos, como al, al bombero le gusta ir, todo esto viene solo. No. Pero nada, me, me, te quería aclarar que uh, hace muchos años ya dejó de ser, uno dice bombero voluntario. Si sí, bombero voluntario es para entrar y usted voluntariamente va y llena la planilla, y cuando dice, bueno, no puedo seguir más, va y llena la planilla. Después tenemos que cumplir muchísimo. Los chicos trabajan mucho dentro del cuartel para que cuando nos ven en la calle y escuchan la sirena, todo funcione. Este, les cuento también, nosotros tenemos guardias semanales, que los chicos son los que preparan las, las unidades y, los, y el equipamiento para que esté óptimo, para para que rinda cuando lo necesitamos. No, no es solo que toca la sirena y aparecen los bomberos. Los bomberos están las 24 horas del día viviendo para el, para el cuartel. No, tal cual, y, y lo sé, me consta, eh, he ido muchísimas veces, te vi crecer, Leo, en, en el cuartel, ¿no?, en diferentes eh, lugares que, que fuiste avanzando, ahora jefe de bomberos, eh, y la verdad es, es muy lindo el trabajo que, que hacen, y para agradecerles eternamente porque siempre se necesita... De una y otra manera, no sabes cuándo te va a tocar de que ustedes estén ahí al pie del cañón, como digo yo. Eh, Leo en tu gestión, en esto de ser jefe de bombero en la actualidad, qué sueño tenés, qué es lo que pretendés eh, hacer, ¿no? Y que y dejar esa huella dentro de bomberos. Sí, mira, nosotros ahora va a ser en junio, va a ser dos años que estamos con Estamos en la gestión nuestra, como quien dice, de jefe, con Mariano Bandi que es el segundo jefe, uh -huh. con, los ofi con los oficiales, te los nombro, ¿no? Bonifacini, Marci García, Matías García, Leo Martínez, eh, Johnny Choque, Emi Cigarreta, o sea, son chicos que vienen, te los nombro porque son chicos que nacieron del riñón del cuartel, sí. hijos, de bombe hijos de bombero hijos de jefe, eh, hermanos de, de un bombero, o sea, son muy dentro del cuartel, y nosotros hoy, hoy, eh, el día es lo único que tenemos es tener un cuartel unido de mucha gente. Uh -huh. Que vuelva a ser lo que fue hace muchos años, cuando éramos pocos, cuando entré, éramos 35 bomberos. Ah, eh, Sí, éramos muy pocos y era, era como una familia grande. También, bueno, creció, pinamar, ¿no? ¿También creció Pinamar, También claro, creció sí. Claro, claro, cuando... Cuando nosotros, cuando yo entré hace 25 años, eh, el, el, la población era de 5.000 habitantes, 7.000 habitantes, no me acuerdo cuánto había en ese momento, pero ahora somos 45.000 habitantes. Claro, casi 50, mira, te quedaste claro. un poquito corto. Ah, bueno, así que nada, y después mejorar la institución, todo avanza, la tecnología, el equipamiento, las obras, todo nos queda chico seguir expandiéndonos, eso es lo que tiene uno como siempre un objetivo, ¿no? Pero bueno, de a, poco, de a poco vamos creciendo, siempre en lucha de, de lo que es económico, porque a nosotros también nos castiga como lo castiga todo el país, la situación económica. Así que con lo que se puede hacer, con, siempre con la ayuda del vecino, de la gente, este, nosotros siempre y vamos creciendo, este, y lo pueden ver en el cuartel cuando quieran ir a visitarnos, que está todo ahí. Está todo ahí, cada vez más lindo. Nosotros enamorados de en nuestro fuerte. Bueno, voy a ir. Hace mucho que no voy. Así que después te llamo y vamos a hacer una nota en vivo desde ahí. Sí, Cari, cuando quieras, las la, la fuerte cuarteles están abiertas las 24 horas. Bueno. Cuando vos está, quieras, está, está. vamos, charlamos, miramos los equipos, miramos los camiones. Ahora, la verdad que, que, que, que la misma ansiedad te voy a repetir desde que te contaba recién que estamos esperando estas, estas unidades que vienen de Europa, y nada, espero que ahí los vecinos, nosotros los vamos a invitar a que a que vengan a ver eh, esto que es de todos, no no es ¿Seguro? nuestro, sino es de todos. Y paseamos, ¿eh? Paseamos con los camiones mostrándolo. Bueno, te prometo, te prometo. Dale, voy yo con vos, ¿eh? Sí, sí, ¿Te acordás bombero por un día? Qué lindo, eh... eh. Me trajo recuerdos, ahora que te, que te mencionaba esto del paseo que voy con vos, eso, ¿no?, de, de abrir un poquito el cuartel para la gente, estuvo bueno esa fiesta. Hay que hay que seguir. Sí, Bombero, por un día, eh, fue hace cinco, seis años, Cari, un poquito más, capaz. y sí, estaba Luis Barbieri, creo, ¿no?, de jefe. Ah, estaba Luisito, sí. teníamos de jefe de Luisito Barbieri. Sí. El eh, Bomberos por, por un día consistía en ir a pasar un día con nosotros al destacamento, probarse los equipos, tirar agua, pagar fuego, conocer el humo. Estuvo muy bueno, bueno el, la, el día. Estaba muy bueno, se hizo ahí en Valeria. tiene sí, el destacamento 1. Sí, sí, tal cual. Bueno, to, puede volver, puede volver para para el invierno, mira sí. <ríe> Bueno, Leo, un abrazo grande, gracias por atendernos, gracias por tu tiempo. Y bueno, esperamos entonces la llegada de estos dos camiones con muchas ansias, igual que vos. Karina, muchísimas gracias a, a, a ustedes, que siempre nos, nos acompañan en cualquier movimiento que tengamos nosotros. Y dejarme un segundito agradecerle sí. siempre a la familia de los bomberos, que es la gente que claro. es la base y banca para que los chicos puedan cumplir y, y estar atentos a sus obligaciones. Así que este, siempre muy agradecido con ellos tal cual. Abrazo grande, Leo. Otro para vos. Chao chao. Así pasó Leo Goroso por la tarde del Magazine y con él cerramos este día, lunes, este comienzo y qué mejor que cerrarlo con nuestros bomberos. Cari Villa en Radio Mix, nos encontramos mañana a partir de las 13 horas haciendo también lo que nos gusta, que es Radio. Portate bien o portate mal. Besos, abrazos y arrumaquitos. Chao.